Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosa, el fundador de la Logia Luciferina, Semilla de Luz Universal. Eh, para hacer un proceso con mi señor Lucifer, nosotros lo estamos enviando a distancia, por vía WhatsApp o correo electrónico. Eh, por favor, los que recibieron el proceso, cuídenlo, imprímanlo, ¿ok? Imprímanlo, guárdenlo, pero si ustedes, por accidente, por favor, los ahijados que se mes han recibido el proceso... Si lo llegan a extraviar, si lo llegan a borrar por accidente, si le llegan a robar el celular, si no pueden recuperar, si el celular se le formateó, si le entró un virus, eh, si el WhatsApp se le desinstaló. Bueno, infinidad de cosas que se puedan presentar. Sencillamente, señores, todo se perdió. Todo se perdió. El esfuerzo que ustedes hicieron y el de nosotros para enviarles su proceso, todo se perdió. ¿Ok? Aquí no hay marcha atrás. Si ustedes no se toman esto en serio, es problema de cada cual. Yo no tengo por qué responder, ni por qué hacerme responsable de la irresponsabilidad de los demás, de la tranquilidad de los demás. Yo tengo mis propias responsabilidades, que es organizar un proceso y enviárselo a usted. Si usted lo recibe por el celular, por vía WhatsApp, y lo vota o lo pierde, o lo borras, problema suyo, lo perdió. A mí no me diga que se lo envíe de nuevo. Porque es que yo envío el proceso por WhatsApp, porque ustedes me lo piden que por WhatsApp, e inmediatamente. Elimino. Ustedes se imaginan yo teniendo todos esos chats acá en mi celular. Tendría que estar cambiando de coco, de aparato, cada 15 días, porque es muchísima la gente. Mantendría mi celular saturado, sin capacidad, sin capacidad de almacenamiento. Entonces, yo recibo el proceso, los diáconos lo montan, me lo envían a mí, yo lo reviso, lo envío y lo elimino. Ya. Inmediatamente les digo a los diáconos, listo, ya envíe el proceso, por favor, Eliminen, eliminenlo y continuamos con el otro. Así es, así funciona esto. Pero me dicen, maestro, perdí mi proceso, me lo envía de nuevo. Yo no tengo la menor idea del proceso que le tocó no tengo la menor idea ok yo siempre le digo a la gente cómo se lo envío por correo electrónico por whatsapp yo le recomiendo que por correo electrónico porque si usted lo, lo llega a eliminar del correo pues se le queda en bandeja de, de, de, de eliminados o si yo lo envío por correo y me queda en el correo y lo pude enviar por correo nuevamente no le veo ningún problema a eso pero la gente me dice no envíalo por whatsapp yo lo cuido yo nunca y lo borran y lo borran y pretenden que yo me meta la mano al bolsillo a montar altares nuevamente para hacer un proceso diferente para ustedes. Olvídese de eso, señores. Yo no soy hermanito de la caridad, primero que todo. ¿Ok? Yo no soy hermanito de la caridad. Y si algo me ha caracterizado a mí en estos años, de las, eh, las personas que me conocen saben que soy una persona de carácter. Y que llamo las cosas por su nombre, llamo las cosas en su momento como tiene que ser. ¿Ok? Y no me ando con pendejadas, colocándome mascarillas para caerle bien a la gente. Algunos me dicen, Víctor, vos sos muy grosero, vos sos muy arrogante, muy patán, de malas. Al que le gustó bien y al que no tan bien. Pero yo no me voy a colocar una máscara para caerle bien a fulano y tal Otra máscara para caerle bien a este Otra máscara para caerle bien a otra No señores No señores Soy muy práctico, no pierdo el tiempo Cuando veo que me están haciendo perder mucho el tiempo por WhatsApp e Inmediatamente No me van a perder tiempo Y los elimino y los bloqueo Porque mi tiempo es muy valioso ¿Ok? Las personas que me han escrito a mí Para pretender tomarme de pela Del de pelo, como decimos en Colombia Es ser muy equivocado Se dan cuenta de mi actitud e Inmediatamente yo no pierdo el tiempo ahí Yo sigo para adelante Tampoco estoy afanado Y obsesionado porque usted se vuelve mi ahijado Porque usted se convierta en el, mi ahijado Usted es el que necesita amigos No se equivoquen Es usted el que está necesitado de mi señor Lucifer No yo Yo sigo un ordenamiento, sigo los parámetros de mi señor porque creo fielmente en él, soy leal a él, ando de la mano con él y siento el mandato de él, que me dice que dé el mensaje, el mensaje lo doy, si ustedes lo quieren hacer perfecto y si no a mí me da igual, no se equivoquen señores, yo no necesito de que usted haga el pacto, no necesito que usted busque a mi señor Lucifer, es usted el que necesita de él, es usted el que necesita de la logia. Víctor, respóndame ya por favor, yo no le corro a nadie, únicamente le corro a mi familia, señores, le corro a mis hijas y a mi madre, el resto del mundo puede esperar. Así pues que yo aquí no le corro a nadie Víctor, y por favor, inmediatamente Respóndeme que surge... Uh -uh. Espero su turno Otros empiezan a hacerme videollamadas Hombre, respeten Las videollamadas se las hago yo a mi familia ¿Ok? Y no siempre Muy eventualmente A mí la única persona que me hace videollamadas Es mi hija mayor la única persona que me hace videollamadas. ¡Ay! Ah, mi esposa. Para pasarme mi hija menor. Son las únicas personas que me, me hacen videollamadas. ¡Respeten! Vayan a ganar videollamadas a... No les digo, por respeto. No me llamen por WhatsApp. Porque las llamadas por WhatsApp en Colombia son muy malas. la plataforma es muy mala. Y se caen. Es más el estrés de uno diciendo ¡Alo, alo, alo! Y se cae la llamada. No respondo nada por redes sociales, no respondo nada por Facebook, no respondo nada por Instagram, no respondo nada por Twitter, no respondo nada por TikTok, no respondo nada por eh, solamente por WhatsApp o correo electrónico. No respondo nada más por ninguna red. No me escriban al interno del canal de YouTube, que tampoco respondo nada por ahí. No pierdan su tiempo, señores. Si realmente me quieren contactar, a los WhatsApp que aparecen en pantalla o a mi correo electrónico. No hay otra manera. De resto... Víctor, por favor, me vuelve la llamada. <risa> Hombre, yo únicamente llamo a mi familia, llamo a mi madre a ver cómo está. A nadie más, a nadie más llamo. Está muy interesado, llámeme usted. Víctor, no tengo WhatsApp. Yo no le estoy diciendo si tiene, no le estoy preguntando si tiene o no tiene. Yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Me escriben al WhatsApp. Si no tienen, no me importa, es problema suyo. Y perdóneme que sea así de directo. Y no va a faltar el que me haga el comentario y diga que soy muy grosero, muy patán. Pero sí, siendo sincero, no me importa si tiene WhatsApp o no. No le estoy preguntando. Le estoy diciendo lo que tiene que hacer, si lo hace o no. Es problema suyo. Yo las eh, las pautas, eh, las, las condiciones para yo brindarles una asesoría, las envío por WhatsApp. En este momento es por WhatsApp porque se facilita. En ocasiones voy viajando o voy para los altares o tengo múltiples ocupaciones. Entonces me llegan al WhatsApp y por acá envío la información. No hay otra manera. En este momento no hay otra manera. No olvides suscribirse a mi canal y darle me gusta. Mi nombre es Víctor Damián Rosso. Atrévete y déjate sorprender.